Ilustraciones coloridas de una vagina, una pintura donde una mujer de torso desnudo aprieta los genitales de quien bien podría ser Donald Trump, una fotografía de las luchas de las mujeres indígenas o un gancho de carnicería de donde cuelgan fotos impresas de mujeres semidesnudas, constituyeron algunas de las obras expuestas en la muestra Geofeminista, Indicadores Plásticos de Opresión, Desigualdad y Privilegio, realizada en abril pasado. La exposición cuenta con una diversidad de interpretaciones eh, técnicas, va desde lo textil, el performance, el video, la instalación, eh, pasando, como digo, por el videoarte, el video documental, el happening, la foto. Eh, realmente la exposición cuenta con una variedad eh, técnica este, relevante. La gran mayoría de las artistas que están en esta muestra son mujeres, artistas, militantes y activistas feministas. Y los otros artistas están vinculados a las categorías de análisis, de opresión, desigualdad y privilegio, per se, porque su trabajo ya está vinculado desde siempre a estas categorías. Mi obra es una obra muy personal, realmente eh, fue evolucionando mucho al momento que estaba tomando la fotografía. Este, es una crítica casi que hasta hacia, hacia mí misma como mujer este, mujeres consumidoras de pornografía y el tabú que ya de por sí es que las mujeres vean pornografía la instalación fue evolucionando en el sentido de que se hizo cajita en el sentido de que el consumismo nos lleva a nosotras como mujeres pensar que tenemos que ser de cierta manera es decir es una caja de barbies porque ya todos nosotros tenemos como nuestro recuerdo donde nos compran la Barbie, una Barbie estética, por supuesto que no es gorda, por supuesto, por supuesto que viene sexuada de una vez y eso es lo que nos compran y nosotros consumimos. Entonces siento que el impacto comercial este, inconsciente que nos traen desde niñas es bastante fuerte, ¿verdad? Claro, también aplica muchísimo para los hombres y cómo deberían ser. ¿Y qué ganamos al acercar el feminismo al arte y el arte al feminismo? Definitivamente, visibilizar ¿verdad? lo que es la teoría feminista, que es la teoría de la inclusión y de la paz social consideramos que es lo mínimo que desde la gestión cultural y curatorial que se realiza desde la no bienal eh, podemos y tenemos que hacer la construcción de una sociedad inclusiva pasa este, por eh, manifestar y generar la mayor comprensión posible de los temas que son de interés del feminismo, ¿verdad?, por la generación de una sociedad más inclusiva, con menos violencia, con menos discriminación y con un, ojalá, erradicar el patriarcado.